¡Dad un buen calentamiento! ¡Nos desplegaremos pronto! Se acabó el recreo. Es hora de visitar la zona de guerra. Oh, uh -huh. uh -huh. El helicóptero! ¡Chúpate esa. En camino, un helicóptero. El gas está en camino, marcando nueva zona segura. Coge esa frenadera ligera. Fijando destino. Oh, Designando objetivo de ataque. Y Striker 3, recibido. Ataque en camino. ¡Lanza una granada de fragmentación! Pero... ¡Nos están disparando! ¡Joder! ¡Soldado enemigo en camino! No tengo arma. Por enemigo encima. No Destino marcado, avanzad Destino oh, marcado, avanzad solo hay 11 vivos Enemigo en acción Quedáis 10, mantén la presión Destino El marcado, está avanzad. en camino, marcando nueva Enemigo en acción. Marcando no, qué qué asco Destino marcado. Avanzar. Estaba centro. 10 de Burro. Aprended de la derrota. desplegaremos pronto. ¡Sigo uh, el camino! ¡Sigo <risa> tener camino! ¡Acabaron las tonterías! ¡Ahora vamos en serio! ¡Va por la victoria! Uh, es imposible ganar una partida solo. desciende sobre el... Practicad un poco mientras podáis. Nos desplegaremos pronto. Vamos, puedo guiarlo. Desciende sobre la zona, mucho cuidado. Fin de la práctica, es la hora de la verdad. Escucha, eh? es soldado. Gana y okay, vuelve a la línea. Línea, Pero si pierdes, se acabó. Derrota o toma el objetivo. Vuelves a la primera línea. Te lo has ganado. A su compañero le han dado una paliza. Lo mandamos a casa. Tu compañero fue enviado al Gulag. Luchará por la oportunidad de redesplegarse. se acerca! para estar en la cara no murió. Oye, el otro salió. Hijo de puta. Ahí va, consigue todo el mundo y. A la mierda todo. El enemigo desciende sobre el sur, practicando un poco mientras nos desplegaremos pronto. Es la hora de la verdad. Por último, un joke Bit 10 golpes en dos andales. Eh, Tu compañero está en el gular, si sobrevive poco, no. desplegarte. Oh. Baja enemiga Objetivo, Objetivo principal cumplido ¿Alguien Cajas Marcando vehículos Una entrega de armamento viene de camino El gas está vehículo? cerca del helico Trasladando zona segura UAV entrando en la zona Es volvemos para remontar. Creo que estamos bien ubicados aquí. Vamos se los locos. Objetivo localizado. Siguiente objetivo localizado. ¿Alguien necesita blindaje corporal? Destino marcado. Avanzad. De Marcando punto de encuentro Objetivo principal cumplido Gaso de despliegue El despliegue final se está cargando Termina la lucha El gas se acerca Llegada a la nueva zona segura Objetivo: Soldado enemigo encaminado, el enemigo está en la buena acción. Sí <risa> baja enemiga. ¿Vale? dirigidos venía abajo, venía, venía abajo. Venga, es bien. No queda más que un rastro. Ya me siento bien. Veo un objetivo. ¡Contacto al frente! a la ubicación de destino! ¿No ¿Necesita blindaje corporal? ¡La zona segura, ya! Veo un objetivo. ¡Quedáis diez! ¡Ya casi has acabado! ¡Nos están disparando! ¡Yo me ocupo! Mucho mejor. Objetivo más buscado exterminado. Así se hace. Marcando punto de encuentro. Contacto al frente. Una segura localizada Ahí El gas se acerca Ah. Solo quedamos conseguiremos ganar la próxima vez Ah, bueno, ¿qué por qué es más la próxima vez imposible tan conectados El Royal afirmativo de destino Olvidad eso Entrega de armamento aliada en camino Estamos en la zona segura, cuidado con el enemigo Contacto al frente Encontrado de bajo calibre Entrega de armamento aliada en camino ¡Ah! se ha ¡Atención! Un equipo enemigo está rastreando vuestra localización. Fial se está acercando. Trasladando zonas seguras. Patrulla indicando punto de destino. Tiempo de contrato anotado. Objetivo. Me están Tu compañero enviado al Goulart. Luchará por nosotros. visual. A tu compañero le han dado una paliza. Lo mandamos a casa. Contacto al frente. Marco puesto Marco puesto. Marco puesto. Marco puesto de socorro. ¡Marco puesto de socorro! ¡No dispares! ¡Podaya! ¡Podaya! ¡Matada esa historia! ¡Ha damos mal! Tu compañero está en el grupo. Contacto al frente. No dispares Falta gente Reacupados de la zona de seguridad Disparan ¿Cürturos? ¿Cürturos? ¿Cürturos Un enemigo desciende sobre la zona ¿Quieres volver a combatir? Adam buram un momento. UAV enemigo encima Dirigíos a la ubicación de destino. ¡Vuelvo a por más! El despliegue final se está cargando. Termina ¡Nos están disparando! disparando. El gas avanza. una zona segura localizada. Tu compañero se está redesplegando. Espera. ¡Lanzo una granada! ¡Suelto! ¡Gasra! ¿Cómo diablo suyo eso? ¿Esto de puta ahí? Si sí había algo pelotudo arriba de para abajo. Menos de 25, seguía y se empieza